Buen día, soy Luis Sánchez. Eh, soy de Ecuador, vivo en Barcelona. Me dedico al derecho al olvido digital. Es un nuevo derecho que obliga a los motores de búsqueda a eliminar información, eliminar datos. Es más o menos una forma de, de o la primera forma de humanizar una tecnología, en este caso, Google. Peleamos contra la permanencia de la información. Eh, nuestro ámbito de trabajo es de España y Latinoamérica. Dentro de todo este ámbito, eh, me he dedicado bastante a lo que es el derecho digital, y dentro del derecho digital hemos visto lo que es eh, los contratos inteligentes, los smart contracts, que es, eh, y va vinculado bastante con lo que les voy a hablar hoy en día, que son las NFTs, o Non-Fungible Tokens. En castellano, Tokens no fungibles. Prácticamente, eh, una NFT es un token criptográfico que almacena algo único, algo que puede ser auténtico y que no puede ser eh, copiado ni, ni duplicado eh, dentro de una red. Hemos puesto como nombre a la charla la tokenización de la cultura porque es lo que están haciendo las, las NFTs, estamos tokenizando diferentes formas de manifestar la cultura, ya sea el arte, la música, eh, los videos, eh, o sobre todo las creaciones digitales que hay en, a día de hoy en Internet. La foto que vemos ahí es el primer emoji de Vipel, un artista digital, que es para mí uno de los que más me gusta. Eh, va relacionado bastante con esta construcción de, de este nuevo arte, de, de esta nueva forma de comunicarnos. Las NFTs utilizan, eh, su base tecnológica es el blockchain. ¿Qué es el blockchain? Eh, podemos, es un tema muy amplio, muy complejo, que podemos demorarnos toda una jornada hablando de este tema. Pero hoy más o menos solo les diré que el blockchain es una cadena de bloques puede o deja a las personas transmitir información. He traído este, este dibujo para, más o menos, se puede entender cómo funciona esta red descentralizada de bloques. Dentro de este gráfico, eh, bueno, podemos ver eh, cómo funciona, más o menos, el, el blockchain, que es una cadena de datos, una cadena de compartir información. Obviamente, es este este, esta información es incorruptible, es inmutable, no puede ser corrompida por nada, eh, es privada porque utiliza eh, tecnología criptográfica eh, y sobre todo, eh, es un software abierto, es un código abierto que puede ser manipulado, que puede ser eh, convertido en otros proyectos eh, y utilizado para diferentes formas, que es lo que se está haciendo a día de hoy. Las NFTs utilizan eh, diferentes eh, blockchains. Yo hoy, por temas didácticos, hablaré solo de la blockchain de Ethereum. Ethereum es una blockchain, hay muchas, hay muchas, muchas, pero eh, blockchain fue la pionera en establecer eh, este estándar de NFT. Vitalik, un ruso fue el, el que creó esta, este, esta red. Es, no, es una red que a diferencia de, por ejemplo, del Bitcoin, eh, su software es un poco más manejable. Se pueden hacer otros, otros tipos de cosas, como las NFTs. Esta es la página de Ethereum. obviamente el, pff, es una organización eh, que lo que busca es crear aplicaciones descentralizadas. Acuérdense de esta palabra, la descentralización. A diferencia de, de, de la centralización, eh, las aplicaciones descentralizadas viven en ecosistemas digitales. O sea, no, no, no es uno solo, sino hay varios que pueden eh, compartirse eh, información unos con otros. El RC721 es el estándar que, que se utiliza para para, para crear NFTs, es el contacto inteligente, eh, ahí abajo podemos ver el software que está es público, está abierto, puede ser utilizado por cualquier desarrollador, y, y puede representar activos digitales, o sea, es, es una forma de compartir activos digitales, de comercializar activos digitales, ya sea una imagen, ya sea una, una foto, un video, una, eh, una canción, un editorial de, de, de una periodista, eh, o lo que quieran. Es que se puede tokenizar lo que sea. Cualquier cosa se puede tokenizar. Lo que ustedes se puedan imaginar, se puede elevar a un smart contract. Y sobre todo, se puede monetizar, se puede vender de una persona a otra eh, sin la necesidad de intermediarios, sin la necesidad de ese doble gasto que a veces hay de por medio para que se genere eh, una transacción. Todo empezó con los CryptoKitties. Los CryptoKitties eran eh, era un juego, como los Tamagotchis, que se intercambiaban gatos. Eh, estos gatos eran eh, transferidos utilizando eh, la red, del blockchain sin, eh, sin que se conozcan unos a otros. Sino yo quería transferir un gato, utilizaba la red y lo vendía. Y obviamente tenía una retribución por eso. ¿Pero qué son los, los bienes fungibles y los bienes no fungibles? Los bienes fungibles en de derecho son las monedas, eh, son... Eh, cualquier cosa que se pueda intercambiar y, y, o que se pueda consumir, por ejemplo la madera. Y los bienes no fungibles eh, son eh, una obra de arte, un, un dominio, un punto .com y un CryptoKitty, que es un, un gato ahí volador, lo podemos ver. Eh, actualmente tenemos toneladas de cosas digitales. Simplemente nunca eh, eh, las hemos tenido realmente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Fortnite? Fortnite, que es un videojuego eh, que en el año 2018 facturó 2.000 mil millones de euros en, en ventas de, de, de, de cómo se vestía, eh, de cómo vestían a los, a los soldados o a los, a, a los muñecos. Eh, tú pagabas a Fortnite por, por una chaqueta o por una mochila, pero estabas pagando a, a Fortnite, no estabas eh, adquiriendo esa mochila o esa vestimenta para, para, para tu muñeco, sino estábamos eh, dándole a una red centralizada nuestro dinero para que esa propiedad digital que estamos adquiriendo se siga manteniendo dentro de ese juego. No, no, no la podíamos sacar. Esto el blockchain lo cambia totalmente, ya que eh, el, utilizando NFTs podemos eh, transferir activos digitales de una persona a otra. Es decir, si yo compré una camiseta para mi, para mi muñeco, puedo venderla y esa camiseta puede ser utilizada en otra aplicación, en otro juego o en cualquier eh, eh, aplicación dentro de la red. Esto es un, un JPG de un artista que, llamado Vipel eh, que fue vendido por cuarenta y pico eh, millones de dólares en la subasta de Christie's en, en Londres. Eh, hecho por el artista Vipel, se llama eh, las primeras 50.000 imágenes. Es un JPG que contiene más de cinco mil imágenes. Obviamente, si le ampliamos, podemos ver eh, cada una de ellas. Esta es la obra más vendida en la historia eh, de, la, de la criptografía, o del, del blockchain, o de la... o, o, de, de, o del criptoarte. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que esto pasó exactamente en el mes de marzo de este año. Se creó un hype por la venta eh, debido a su alto costo y como que llamó la atención a todo el mundo. Vimos eh, que se estaba comercializando un, un, una imagen, un JPG. ¿Qué es lo que le hace, eh, qué es lo que le da valor a, a esta imagen? Es que fue firmada, está firmada a través de la, de la billetera electrónica de BIPEL y subida en su cuenta eh, a, eh, a la red eh, de blockchain, a la red de Ethereum. La selló, la firmó y se, se subastó en ese precio. Eso como, como, como arte digital. Pero también hay eh, otras cosas que se están tokenizando a día de hoy y que se están comercializando por otro, eh, otros tipos de artistas, como por ejemplo eh, la banda de Kings of Leon lanzó un, su disco, eh, uno de sus discos lanzó NFTs. Tú podías comprar una NFT con su disco eh, a través de la página de OpenSea. Y es como que le estamos dando un cierto valor a... a cosas que tienen los artistas que nos gustan. Si hay un artista que me gusta, yo puedo comprar algo de ese artista que me conecte más eh, a esa persona. En este caso, Kings of Leon, que fue la primera banda, lanzaron una colección de NFTs, lograron recaudar como 10 millones de, de dólares. Eh, este es uno de ellos, este es uno de los más baratos. Aquí podemos ver un marketplace. Este es OpenSea, que se puede decir que es el marketplace más grande de todos. Eh, esto es lo que, se, lo, que se, lo que se vendió, esta imagen de aquí, estas dos cerezas. Ahí está su precio, que es 0.039 Ethereum, que equivale a 157 dólares, unos 140 euros. Eh, y ya está. Ha sido duplicada por 355 veces, o sea, hay 355 personas que tienen esta imagen. Obviamente, esto es eh, toda una forma de ver cómo ha sido comercializada eh, esa imagen, cómo ha sido vendida, por quién ha pasado, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero hoy quería mostrarles cómo artistas musicales están eh, tokenizando eh, imágenes que se asemejan de una u otra forma a su música. Belladonna es una banda de rock italiano eh, que ha sido la primera banda en lanzar una canción a través de una NFT. La venden en Ghost Market, que es otro marketplace. Lo interesante de esto es de que te la venden con todos los derechos de máster de la canción. Es decir, que si yo compro esta canción, todas las regalías que generen la canción o todas las regalías que hayan sido generadas por la autorización ya sea en una película o en una plataforma, las voy a tener yo al ser el dueño de, de esa canción. Esto abre un mundo eh, nuevo, ya que es, estamos quitando de por medio a las productoras musicales, estamos quitando de por medio a los sellos discográficos. ¿Cómo? A través de una tecnología, a través de las NFTs, o a través del blockchain. ¿Quién sabe si, si el de mañana más eh, músicos se lanzan a esto? Lo que sí es de que esta canción fue vendida por por 2.800 dólares, eh, tiene ya su dueño y la puedes comprar, puedes ofertar, puedes, tú si realmente te gusta puedes lanzar una, una contraoferta y, y llevarle a tu, a tu billetera electrónica. La revista Time también se unió a este, a este mundo de las NFTs, lanzó su, su colección de portadas de revista, como unas 20. Esta es una de ellas, que se llama is fiat did, está muerto el dinero fiat, el dinero fiat es el dinero que imprimen los estados, basados en el oro, basados en cualquier activo que tengan. Es como que jugar eh, de una u otra forma con el crecimiento de las criptomonedas y decir, bueno, algún rato las monedas fiat van a morir y el dinero electrónico es el que va a ser utilizado para comercializar. Otra forma más de tokenizar eh, diferentes tipos de cosas. Hemos visto una imagen, hemos visto eh, un accesorio de un disco, hemos visto eh, una canción. Esta es la portada de una revista. Y también se están tokenizando memes. Este es el Neon Cat, que fue creado en el 2011, cuando no estaba todavía desarrollado esta tecnología pero fue creado y ha sido reproducido miles de veces. Fue, fue, es como un video, de, es un gift un video de un YouTube, que el dueño, eh, al ver que era un meme, eh, lo tokenizó y lo vendió por mm, dos mil millones de dólares. Lo, lo vamos a querer indicarles cómo se ve en su... En su página, esta es la página de Foundation. Esta es la imagen. Podemos ver su precio: 300 Ethereum, que equivale a 1.212.000 eh, dólares. Les dije 2 millones, presumo. Pero bueno, es un estupidez de plata. ¿no? Eh, este es el Niancat, obviamente. Aquí tienen una visión de lo que es un marketplace, con su descripción. El historial de ventas a la derecha. Fue vendido al principio por 3 Ethereum y luego fue subiendo, subiendo, subiendo, que a día de hoy vale 300.000 mil. Estamos hablando de un meme. Pero ¿qué es un meme a día de hoy? El meme es parte ya de la historia eh, del internet. Es, quieran o no, una forma de, de arte, es una creación digital. Y hay gente que está pagando eh, un millón por eso. Si no te suena esto de aquí, o si te suena muy, tal vez te haga mucho ruido, porque, digamos, estamos diciendo con Kim paga tanto por algo que yo puedo ir y descargarlo, es que cualquiera puede ir y descargarlo. Yo me lo descargué y lo puse en la presentación, sin más, pero ¿qué le hace distinto eh, al NFT? Que yo puedo decir, yo soy el dueño, yo tengo la firma del autor de esta imagen. ¿Cómo? A través de un NFT, de un contrato inteligente. Es como el, el dicho este que dice: eh, no es lo mismo tener eh, una imagen de la Mona Lisa que el lienzo de Da Vinci. Aquí podemos tener, no un lienzo, pero sí una imagen con el sello del artista o del creador digital que hizo esta obra. ¿Cómo lo demuestro? Con la NFT. ¿Pero y qué puedo hacer con la NFT? Venderlo. El dueño lo puede vender el día de mañana, no en uno, sino en dos millones. ¿Qué más? Eh, este es otro meme que seguro que lo han visto, que es el Disaster Girl. Una niña que, como que un meme, un meme, los memes dicen mucho. O sea, la cultura del meme a veces un meme te reemplaza un párrafo, a veces, si tú quieres decir algo, eh, o un sticker. Un sticker a veces dice más de lo que cualquiera podría eh, interpretar o decirlo. Y este meme ha sido utilizado eh, para, qué sé yo, mostrar alguna travesura o mostrar a alguien que, que está representando algo que se está destruyendo y no le importa soy Roth, que es la, que, la niña que sale ahí, que actualmente tiene ya 20 y pico de años, eh, dijo, bueno, le gustaba que su imagen sea utilizada dentro de Internet para, que, para representar un meme. Cogió la imagen original, la subió a NFT y la vendió por 500 eh, mil dólares. ¿Qué hizo ella en su contrato inteligente? Porque las NFTs que se hacen a través de contratos inteligentes se pueden estandarizar como tú quieras, es decir, yo puedo establecer que en el contrato inteligente que haga, eh, establecer un 10% de regalías, es decir, si yo, que soy el creador eh, de la imagen, la vendo y ese comprador la vuelve a vender, ese 10% de la venta siempre lo voy a recibir yo. Eso no pasa en el arte eh, normal. Eh, el, por lo general, eh, el artista vende el cuadro y quién sabe a dónde va a parar ese cuadro. Con esta tecnología esto cambia un poco, porque establecemos regalías, tú puedes establecer el 10, el 20, el 30, y nunca vas a dejar de ganar mientras se siga comercializando eh, ese arte. Ella estableció un 10% de regalías, y también hizo de que los propietarios eran su padre, su mamá y ella. Todo eso puedes hacer en un contrato inteligente, que también lo veremos luego, cómo establecer estos, t estos tipos de términos eh, dentro del, del contrato. ¿Qué más? Este fue el primer tweet de Twitter. Lo hizo el CEO eh, de Twitter, Jack Dorsey, y se sumó a las NFTs y lo vendió. Hay una página que te deja vender tus tweets. Tú te registras como con tu cuenta de Twitter y vendes el tweet que te, que te dé la gana. Él lo hizo y lo vendió por una suma de 2 millones de, de dólares, más o menos. Y me dirán, ¿Pero esto no es arte, esto, esto, esto es un tweet. Puede ser, pero el arte siempre va a ser subjetivo. Siempre va a depender del valor que le demos nosotros a una imagen, a una frase de 140 caracteres, eh, o la historia que tiene detrás, porque estamos hablando del primer tweet. Esto es parte de la historia del Internet y eso lo convierte que tenga un valor especial, un valor agregado, porque recuerden que dentro, eh, para yo poder llegar a vender una, una NFT, tengo que tener una narrativa de por medio, y sobre todo eh, una comunidad que esté, que esté detrás, que quiera comprar lo que estoy creando. En este caso estamos hablando del primer tweet, que estoy seguro que, que tiene su valor, porque es parte de la historia. Se tokenizó y se vendió, lo que les decía hace en la entrada, todo se puede tokenizar, todo lo que te imagines. La interoperabilidad de, de los NFTs eh, permiten que, que los tokens se puedan mover de, de un ecosistema a otro. Es decir, que, que si yo quiero eh, vender una imagen que fue creada en un marketplace y la quiero vender a otro, se puede trasladar. Hablando de imágenes, hace un rato les ponía el caso de, de, de Fortnite, que, que todo el mundo eh, ha metido mucho dinero ahí, pero eso, eso siempre va a estar ahí. En las NFTs cambia todo esto, porque lo que estamos creando es ecosistemas donde podamos crear eh, valor, monetizarlo y crear una transacción de ese valor. Esto no pasa eh, en el Internet de hoy, porque el Internet de hoy es el Internet de la información. Toda esta interoperabilidad va a ser utilizado en el Internet Web 3.0, que es el Internet del valor. Vamos a pasar del Internet de la información al Internet del valor. ¿Cómo? Eh, obviamente, con, con utilizando blockchain, utilizando tecnologías descentralizadas, aplicaciones que utilicen eh, eh, este tipo de, de estándares que de una u otra forma pueden crear valor cualquier contenido digital. La interoperabilidad de, del, del, del, del, de las NFTs es muy interesante porque hace que, el, que los metaversos, que lo vamos a hablar al final, eh, puedan eh, se pueda crear una economía de valor dentro del Internet. ¿Cómo lo hago o cómo lo compruebo o cómo lo vendo o cómo lo compro? A través de NFTs. Esto como, como, como, una, como una breve eh, introducción. Entonces, quería que quede claro que, que una NFT es este token criptográfico que demuestra un valor único y sobre todo que puede ser comercializado, que puede ser vendido eh, sin la necesidad de intermediarios. En, en el arte normal, en el arte eh, moderno, se necesitaba a veces del notario para que venga, certifique y dé sello de cualquier transacción o de cualquier venta que se pueda hacer. Esto quita a los notarios, esto quita a los bancos, esto quita a, a las productoras que hay de por medio, o al, a la galería, o cualquier burocracia que esté de por medio, la quita para que pueda ser interoperable y para que yo pueda tener un acceso directo a mi comunidad, o para que yo pueda tener un, un, una venta directa a mis, a mis posibles clientes, yo como artista. Yo creo que si hay formas de democratizar el arte, eh, yo creo que las NFTs es una de ellas. Porque permiten a, los, que, a, que, a que los artistas persistan con su trabajo, puedan vivir del arte, puedan comercializar eh, sus activos digitales, y no solo artistas, esto está para eh, esto está hecho para creadores digitales, hemos visto tweets, hemos visto portadas, hemos visto canciones. Cualquier tipo eh, de, de activo digital que pueda tokenizarse pues, se puede comercializar. Estamos democratizando la cultura, estamos democratizando eh, el arte, ¿cómo? A través de una tecnología. Todo esto está en desarrollo, si bien Ethereum es la que ya nos ha dado la, la red, eh, hay muchos proyectos más, no es que solo Ethereum, es, eh, no es la, es la única blockchain que puede ser utilizado para hacer NFTs, hay muchas más, yo como les dije a ejemplos didácticos, eh, he utilizado Ethereum, pero hay muchas más. Eh, ¿Cómo hago una, una NFT? ¿Qué necesito? Para hacer una NFT lo primero que hay que hacer es tener una billetera electrónica. Hay muchas un wallet la más utilizada la más fácil eh, de utilizar es Metamax la que yo recomiendo eh, sobre todo porque nada, te la descargas le agregas como un plugin a tu buscador de Google y, y es, tu billetera, es tu billetera con dos tipos de claves, una eh, clave pública y una clave privada, pública para ayudarte a ti en caso de que quiera transferir algo y privada para yo poder acceder a mi billetera. ¿Qué puede contener esta billetera? Esta billetera puede contener eh, criptomonedas eh, y tokens, es decir, NFTs. Yo en mi billetera tengo eh, un poquito de, de, de criptomonedas y también tengo mis NFTs. El, yo creo que el día de mañana todos estaremos utilizando eh, eh, billeteras electrónicas, sobre todo para poder eh, intercambiar cualquier tipo de, de, de activo. La billetera electrónica la vamos a encontrar en el... donde se agregan los plugins, en la parte de aquí, como una extensión. Una extensión que, que, que va a vivir dentro de nuestro, de, de nuestro buscador, dentro de nuestra página. Nos la descargamos, la agregamos y ya la podemos ver ahí. No tengo casi nada de Ethereum, pero es porque le he gastado todo. Esta billetera es la que nos permite hacer transacciones, es la, es la que nos permite pagar, es la que nos eh, permite eh, vender nuestros activos digitales. Es muy fácil de agregarla al, al, a la página, no, no creo que no me quiero quedar en cómo hacerlo porque, eh, o, o si no lo googlean y lo ven, pero no, no, no tiene ninguna dificultad. Hoy voy a utilizar el Marketplace de, de la Rible. Hay muchos marketplaces, Hay el, el OpenSea, el Foundation, el SuperRAR, el Nifty Gateway. Hay muchos, hay muchos marketplaces. Eh, yo he eh, traído este de aquí porque creo que es uno de los más eh, fáciles para crear una NFT, que en realidad eh, todo eso está avanzando, o sea, cada, cada vez es más fácil crear una NFT, lea de mañana será como cuando te creas un, un, una cuenta de correo electrónico eh, pero hoy que está todavía en desarrollo, que todavía estamos en, en una fase de, de construcción eh, en esta tecnología hay cosas que pueden tal vez eh, ameritar un poco de dificultad pero bueno, estamos avanzando esta es mi plantilla de mi contrato inteligente esta es la página aquí podemos ver es un marketplace hay muchas cosas que se, que se venden se vende de todo imágenes gits eh, todos con su precio el precio lo pueden ver el precio lo pueden ver por ejemplo aquí esta imagen cuesta 0.45 WET, que es una moneda Este se está vendiendo en Ethereum. Cuando hay un producto que se vende en este marketplace en una moneda, ¿tú puedes usar otra moneda para comprarlo o solo puedes comprarlo si tienes esa moneda? No. Has dicho, ahí había uno que se vendía por no sé cuántos web o no sé qué has dicho y luego había otros que se vendían por Ethereum. Lo, ¿eh? lo puedes, puedes comprar con cualquier moneda. Ajá, pero, pero obviamente eh, hay, eh, hay NFTs que están eh, como que subidas a la red de Ethereum. Uh -huh. Si está en Ethereum, solo puedes pagar con Ether, que es la moneda de Ethereum. Vale. Pero, eh, si quieres comprar esa, esa NFT que está en Ethereum, coges tus bitcoins, porque digamos que solo tienes bitcoins en tu dietera, en tu, en tu los conviertes de Ethereum y lo compras. ¿Y cómo se hace esa conversión? ¿Se hace en el propio Marketplace? Lo hacemos así, dentro de nuestro Metamask. Ajá. Esta no te aloja, eh, esta no puede... Eh, eh, soportar Bitcoin, MetaMask, pero soporta otras. Con lo cual, digamos que estás un poco limitado. Si ¿Sí ves al... este punto aquí uh -huh. donde dice canjear, sí. aquí, canje, aquí puedes cambiar de una moneda a otra. Vale. Ya pueda eh, decir, digamos que cambies Ethereum por por, por tesos o Ethereum por eh, cualquier otra moneda. Es que hay muchas. Uh -huh muchas monedas, sobre todo porque cada red de blockchain, o sea, cada cada, eh, cada blockchain tiene su moneda. ¿Y funciona un poco como las monedas de verdad, en cuanto a que hay monedas con un valor superior a otras? Claro. un uh -huh. Ethereum, a día de hoy, te cuesta 3.500 dólares. Ajá. dólares es? Un cardano, que se parece mucho a, a Ethereum, te cuesta eh, un dólar 50. Ajá. Un Bitcoin te cuesta 60.000, que es la más cara, eh, pero cada moneda tiene su precio. Es también una forma de meterte al mundo de las inversiones. Mm. Pero digamos que a ti te gusta, eh, que tú quieres... Eh, es que aquí tendría que tener eh, eh, dinero fiat para poder comprar Ethereum. No lo tengo, aquí tengo 0.34... No es nada. Vale, no te preocupes no, sí, era Pero quería eh, mostrarte que, que tú puedes comprar monedas aquí uh -huh. en tu billetera Puedes cambiar Puedes, puedes comprar, comprar y luego cambiar yeah. eh, eh, por otras Y solo puedes comprar aquellos NFTs que estén en las monedas que tienes o puedes cambiar Puedes comprar tú cualquier NFT ah, vale. Pero si no tienes la moneda con la que fue creada ese NFT La cambias por la moneda que fue okay. eh, hecha ese vale, NFT vale, y vale, la vale. compras Vale, mira, eso era Gracias te quería eh, mira, esta este vale 181 dólares y tiene esta moneda eh, WET que seguro que si, si la hay aquí es porque es la soporta Metamask pero que nada que si tú quieres comprar esto, compras de Ethereum intercambias y, y compras esto de aquí el dato de comprar <coughs> tú compras esto y enseguida se va tu billetera electrónica Tú en tu, tu billetera electrónica almacenas monedas y almacenas tokens. Y puedo enviarte yo también una, o sea, sin la necesidad de, de, de hacer un pago, eh, te puedo enviar a tu billetera yo una imagen a través de aquí. Todas las, la, la, los marketplaces tienen este apartado de, de, de Create, que es crear. Aquí entras y este marketplace te da tres tipos de, de, de blockchains para poder crear tu NFT. Ethereum, Flow y Tesos. Cada uno tiene su moneda. Por ejemplo, la moneda de Ethereum es el Ether. La moneda de Flow tendrá también su, su, su moneda y la de Tesos... La, eh, se llama Tesos también eh, la moneda. Utilizaremos esta vez para explicar la red de Ethereum, que como les dije, al ser la primera, es la que está más desarrollada y es la que tiene más opciones para poder eh, ir alternando este contrato inteligente con el que vamos a crear nuestra NFT. Para empezar, te da dos tipos de... de, de, de, de de opciones de la venta de, de, de tu NFT, es decir, puedes venderla como un single o sea como una sola pieza o puedes crear múltiples, es decir, si yo quiero crear una colección de una imagen que esa imagen tenga 10 copias pongo múltiple y vendo 10 copias, recuerden que una, uno de los valores del arte es crear escasez si creamos escasez, creamos, le damos valor al arte o le damos valor a cualquier activo. Es el objetivo también de las NFTs, crear un tipo de, de, de, de escasez para que la gente quiera tener eso que, que, que, que, solo tú, que solo tú lo tienes. Ahora haremos un single. Aquí estamos ya dentro de nuestra plantilla de contrato inteligente, nuestro Smart Contract nos da la opción de subir un png, un gif, un mp4, un mp3, un jpg, cualquier archivo obviamente que tenga su máximo, eh, eh, tiene un límite de, de peso escogemos uno, yo aquí elegiré una, un jpg de mi gata es una foto de mi gatita eh, y, y aquí al lado derecho vamos a ir teniendo como que una previsualización de cómo se va a mostrar nuestro eh, NFT en, nuestro, en el Marketplace. Hay tres tipos de venta del, del NFT. Puede ser a precio fijo, tú estableces un precio. Como estamos utilizando Ethereum, si ponemos que vale un Ethereum, la foto de mi gata va a valer $3,900 dólares. Muy caro. Nadie va a comprar eso pero se puede poner menos de un Ethereum. Si ponemos 0.01, 39 dólares, mi más accesible. No sé si alcanzamos a ver ahí el precio, pero 0.01 Ethereum, 39 dólares, es lo que va a costar eh, nuestra imagen. Una sola en un precio fijo. Si queremos que... Eh, se abran ofertas, que nos hagan ofertas de nuestro NFT, ponemos esta opción y, y a la mejor oferta tú puedes vender tu NFT. Aquí, no, obviamente, no estableces eh, un mínimo, porque vas a ir teniendo ofertas sobre lo que estés vendiendo. Y también hay la posibilidad de crear eh, como que eh, una venta programada, es decir, una venta eh, que, de, que dure un día y el que haga la mejor oferta en ese día, se vende. Esto lo hacen mucho los, los que ya saben que van a vender las, las NFTs o, o, o gente muy famosa, gente que tiene su comunidad muy grande, porque eh, a, lanzas una NFT que dura un día, y en un día tienes que tirar ofertas, porque yo quiero la NFT, voy a estar tirando mi mejor oferta, mi mejor oferta. Y al final de, de, de, del día, cuando se expire eh, la, la venta, la, la mejor eh, oferta se queda con la NFT. Aquí podemos establecer un mínimo. El mínimo eh, del costo. Acá eh, obviamente cuando empezaría y cuando eh, expiraría podemos establecer siete días o los días que nosotros queramos. Esta vez lo seguiremos viendo la otra parte con el precio fijo. Aquí te da dos opciones, o utilizar el contrato RC721 o utilizar la blockchain de Rarible es una blockchain que está dentro del propio Marketplace, que no te cuesta nada si creas una NFT. Pero si creas con el contrato ERC721, eh, vas a tener que pagar gas. ¿Qué es el gas? El gas es el costo de nuestra transacción. Siempre va a depender el día que, que lo hagas, la hora. Esto varía siempre un poco pero más o menos eh, a veces estamos pagando eh, bueno ahora tal vez eh, puede ser que sea un poco más pero hace unos cuatro meses eh, por cada NFT se estaba pagando un gas de entre 20 y 30 euros siempre va a depender el, el peso el peso de la que tenga el, el archivo Aquí se abre un debate muy grande, que es el tema de cuánto consumo energético está eh, eh, causando las NFTs, mucho. No es una tecnología amigable todavía con el medio ambiente, está lejos de ser un, una tecnología sostenible, pero creo que a futuro es el mejor ejemplo de una tecnología que puede ser amigable para el medio ambiente, sobre todo por el manejo de los recursos. A día de hoy no, a día de hoy eh, crear una, una NFT sale eh, un poco caro eh, para el medio ambiente y, y, y hay una huella ecológica importante. Esto es un tema que se, que se, de, se debe hablarlo, se debe criticarlo, eh, pero bueno, hoy nos centraremos más en cómo se hace una NFT. Si yo utilizo el contrato eh, RC, obviamente tengo que poner el nombre de mi... De mi, de mi NFT, el símbolo que voy a utilizar, los símbolos en blockchain, por ejemplo, eh, eh, el símbolo de Bitcoin es BT, el símbolo de Ethereum es ETH el de Cardano es ADA, tú tienes que crear un símbolo probablemente para una, una, mayor, una mejor interoperabilidad. Una descripción de lo que estás vendiendo eh, y... Eh, un, un, un URL corto para, efecti para efectivamente enviar a alguien eh, o la persona que tú quieras de ese NFT. Llenas todo esto y acá a la derecha te va a salir eh, eh, como que la previ previsualización de lo que estás haciendo. Yo eh, no voy a crear una NFT ahora de la foto de mi gata, pero voy a hacerle utilizando la, la blockchain de Rarible, que no me cuesta nada porque lo interesante de este marketplace es de que te da el chance de que el que tenga que pagar por el gas sea la persona que va a comprar. Si ahorita creo en una NFT gratis y el que me va a comprar es el que va a tener que pagar el gas. Ponemos el nombre eh, de, nuestro de nuestro NFT, pongo el nombre de mi gata, una descripción, no sé, eh, mi gata antes de atacarme, que era lo que estaba haciendo. Los royalties, esto es lo que les alaba eh, al principio, es para mí algo súper interesante que te da la posibilidad de que tú nunca dejes de ganar mientras se siga comercializando tu NFT el 10%, puedes poner aquí hasta el 30%, es decir, que si eh, lo, si, si de mañana esa persona está vendiendo ese NFT, yo estoy recibiendo regalías del 30% de esa, de esa transacción que se está haciendo. Como artista, puedo tener la posibilidad de siempre ganar por la comercialización de mi obra. Y también puedes poner eh, otro tipo de, de cláusulos a este contrato inteligente, ya me así. Por ejemplo, aquí puedes poner eh, eh, otras personas que van a ser dueñas de, de esto. Eh, puedes también eh, poner un texto alternativo. Acá arriba también te da la opción de que si tú compras la NFT, a través de una clave digital, eh, me lleve a algo exclusivo. Digamos eh, cuando les mostraba la, la NFT de, de la banda de Kings of Leon, si tú comprabas eh, una NFT, ellos te daban como que un ticket de, de, de, de uno de, de los conciertos que, que tuvieron alguna vez. Es como que darle eh, alguna exclusividad a la persona que está comprando tu NFT. Aquí tienes que poner un código o un enlace que te lleve a, a ese material que se va a desbloquear con la compra de la NFT. Una vez hecho todo esto creamos el ítem y ya está, ahí está eh, subiéndose a la red, está como que el eh, materializándose en, en el blockchain, ahí se abrió mi billetera electrónica como pudieron ver con todos los metadatos del archivo que acabo de subir y me da la opción de firmar, porque estoy haciendo un contrato, recuerden que es un contrato inteligente firmo con mi metamask, recuerden que, que acá arriba estoy con la billetera electrónica que se llama metamask firmo la aprobación y ya tengo mi NFT. Para que se vea mejor. Ahí está. Eso es todo. Podemos observar cómo eh, a la parte derecha tiene su nombre, su precio, eh, una descripción el dueño, que es CB1, que es la página que tengo yo. Eh, eh, historial no tiene historial, porque no ha sido todavía comprado con nadie, pero esto se podrá ir llenando conforme las transacciones que se hagan. Y, y ya está. Esa es una forma de crear una NFT a través de un Marketplace sencillo como horrible pero que hay, como hay más Marketplace prácticamente, Ustedes pueden experimentar en otros y es casi lo mismo. O sea, No, no piensen que si se van a Foundation o si se van a, a otra página va a cambiar algo. Puede ser que cambie algo, pero el formato es el mismo. O sea, aquí me voy, eh, estos son mis NFTs. Aquí ya ten, tendría, bueno demoro un poco, pero ya tendría que aparecer eh, mi NFT de la gata. ¿Y eso con cuanto con la creación de tu NFT? Es, como ven es un proceso sencillo, eh, un proceso que puede variar dependiendo del marketplace. Obviamente lo hemos hecho con una red eh, que, que, que no teníamos que pagar gas, pero eh, si, tu, si hubiésemos tenido que utilizar la red Ethereum y pagar gas, es nada más que llenar otros datos dentro de, de, de ese pop-up que se abría eh, del contrato de, de Ethereum, que no es nada. Ahí solo te da la opción de, de pagar eh, los 20, 30 euros que te cueste el gas y, y ya está, subido a la red de Ethereum, estaría eh, listo para ser eh, comercializado. ¿Tengo una pregunta, porque hablabas de que Bol podías eh, conectarte con textos, Sí. Y en este caso, por ejemplo, porque es Bien. verdad que bueno, todo el impacto que tienen las NFTs y Ethereum, pero Tezos supuestamente es mucho más limpio ¿no? a nivel de gas y, y o sea, el impacto ecológico que tiene. Eh. Mi pregunta es si cuando tú lo, lo colocas, pone que de gas de Ethereum es muy caro, ¿Tezos tendría que ser mucho menor o no? O en cuanto con el precio, no. Eso no tiene nada que ver el precio, ¿a dónde se va ese dinero?, ese precio es, estamos pagando a los verificadores de la transacción que se ha hecho eh, a subir la NFT, pero el, el precio no tiene nada que ver con la huella ecológica que está creando el, la, la, la, la NFT es una forma como que eh, de, en, en el bitcoin se llama de pagar a los mineros, si yo ven, te vendo a ti un bitcoin tengo que pagar una transacción muy eh, poca a los mineros para que verifiquen la transacción que yo te estoy haciendo a ti. Pero no tiene nada que ver con el consumo energético que se hace al realizar esta transacción. Te teso, que, sí que, teso sí que consume menos de energía, igual que cardano. Eh, pero pues, no es que no hay una diferencia tan grande todavía para para decir que, que está marcando eh, la diferencia de, de, de no crear el, esta huella ambiental. Hablo como un dato, cuando tú has creado este gato, en este NFT de tu gato, ¿es como si hubieses encendido una bombilla y ahora ya estuviese encendida? ¿O de qué estamos hablando con la huella digital de ese, para dimensionar? ¿no? A ver... Eh, Ahorita mi, mi, mi gato o mi NFT está en la red y va a permanecer ahí por el resto de, de, de, de la vida. Pero no, no sé a qué te refieres con que la bombilla esté encendida. Yo prendo una bombilla y empiezo a gastar eh, energía. Ya. La gente me ese voy de gasto, cárcel, la dejo prendida y gasto energía del mundo. ¿no? Ese gasto no se hace cuando está subido, se hace cuando yo hago la transacción, o sea, cuando creo la NFT. Si está ya en la, en, en la red, no está consumiendo energía. Pero si el día de mañana tú me compras mi NFT, ahí se va a generar el gasto ecológico. O sea, lo que les explicaba eh, cuando veíamos el tema del, del blockchain, el blockchain lo que hace es eh, transferir datos, a través de una forma criptográfica. Las NFTs lo que hacen es que esa transferencia de datos se pueda adaptar a un contrato inteligente, que yo pueda establecer cláusulas, que pueda poner regalías, que pueda poner una descripción, que pueda subir un, un, una foto. Eh, y el blockchain lo que nos ayuda es a, que a, a generar esa transacción si el día de mañana yo quiero vender esa imagen es lo interesante de, de esta tecnología que nos permite monetizar nuestras creaciones o nuestro arte utilizando una tecnología, sin la necesidad del Estado sin la necesidad de nadie, solo de la red pero el tema este de, de, de, del, del consumo energético yo creo que es un punto que todavía que es la negativa más grande que tiene el, el Bitcoin, las criptomonedas las NFTs entonces, el, la red Ethereum ocupaba la misma eh, energía que, que todo Ámsterdam este año o que todo la ciudad de o sea, es, es, es un gasto energético importante que, que tiene que ser trabajado y que ya está siendo trabajado, hay eh, redes como Cardano yo creo que Cardano es la, la red es eh, menos eh, destructiva en cuanto a, a, a, al medio ambiente porque no consume tanta energía para generar transacciones porque hay dos tipos de transacciones, por prueba de trabajo o por prueba de transacción la que consume más es la prueba de transacción porque si yo subo algo a la red para que, para que esto sea probado un montón de nudos tienen que aprobar la transacción pero en cambio si, si subo una prueba de trabajo solo el que esté más cerca cuando veamos el, el mapa de la red descentralizada el que esté más cerca aprueba y ya no necesito de tantos. es un tema que, que es muy complejo eh, es como ponernos a ahorita a entender el internet el internet no lo entendemos pero lo utilizamos igual pasa con el blockchain, no lo entendemos tanto, pero yo creo que el día de mañana lo vamos a utilizar ¿a cuesta de qué? de consumir lo mismo que toda una toda una, una ciudad de, en términos de energía o que no, eso tiene que cambiar tiene que cambiar porque si no no es sostenible la, la tecnología pero para que quede claro es, el consumo se hace siempre el rato de la transacción una vez subido, ahí está, eso permanece ¿Cómo promueves luego tu NFT para cómo te aseguras o cómo intentas conseguir venderlo? Y la segunda pregunta, ¿hay algún tipo de comisariado o algún tipo de eh, estándar de calidad dentro de, de la web que, que, sí, que observe y mantenga un, un nivel mínimo de seguridad y de contenido también, de calidad de contenido? A ver, eh, bueno, son muy buenas preguntas, la verdad, eh, yo creo que eh, es, a ver, sobre todo, no quiero que piensen que, que al, al yo mostrarles estas cuentas millonarias por las que se ven los NFTs, si le mañana vas a lanzar una tuya y te vas a hacer millonario, no, esto no es así, esto funciona porque obviamente, eh, tu si tú vas a lanzar tu NFT como artista o como creador digital, es porque tienes una comunidad, de, de seguidores, de una comunidad que está siguiendo tu trabajo, que le gusta tu trabajo, aunque sea pequeñita, aunque sea muy eh, una comunidad de, de muy poca gente, pero si a esa gente le gusta, le gusta tu trabajo, le gusta tu arte, ¿por qué no se va a gastar 30 euros en tener algo tuyo? Que el día de mañana esos 30 euros eh, puede convertirse en mil como ha pasado por ejemplo con, los, con lo que pasó con los CryptoKitties o con los eh, cypherpunks que fueron eh, NFTs que, que no valían nada y que hoy oh, ahorita comprar una de ellas es, es imposible para el bolsillo común pero tú para vender tienes que, que tener tu, tu, tu, tu comunidad o sea alguien que, que, que vaya a generar esa sensación de escasez como es en el arte normal como es en el arte tradicional o sea se maneja por escasez mientras Menos copias hay, más valor tiene eh, ese arte. O si hay de fondo eh, esa narrativa que tiene, por ejemplo, eh, cualquier imagen. Yo cuando eh, a veces me, algún día me fui a un museo y vi un cuadro con tres pincelazos ahí, que era un cuadro que valía millones, que lo puedo hacer yo. Pero detrás de ese cuadro hay una narrativa, hay alguien... Que, que, que, que pintó eso y que lo vendió a un museo importante y que ese museo le vendió a otro museo o que el artista que, que, que hizo esos tres pincelazos fue, no sé, su última obra. Entonces, ese valor que se le da, esa narrativa de fondo que hay, hace que, que, que compres o que, o que el arte genere valor. Eso por un lado, por el, eh, por el otro, eh, en cuanto con la seguridad, es un tema que también está todavía en debate, yo creo que la propiedad intelectual aquí se ve en juego. Eh, si sí, obviamente estamos hablando de seguridad criptográfica para, para cuidar tus activos, eh, yo, y, se han, y se han hecho experimentos de gente que ha, co que ha cogido el JPG de la, de la Mona Lisa y la, y la ha vendido en NFT, no, no la ha vendido, la ha tokenizado esto lo puedes hacer tú en OpenSea, en OpenSea cualquiera se puede registrar y crear una NFT o en Rarible, como yo lo he hecho. Pero hay páginas, hay marketplaces que están, eh, que son parte solo artistas e invitados. O sea, que si tú quieres ser parte de ese marketplace te apuntas como artista, ellos analizan tu trabajo y si va conforme a, las, a los parámetros que ellos les gusta te aceptan y pueden vender ahí eh, tu arte. Eh, una de esas, eh, si no estoy mal, creo que es súper superrar, raro, súper raro, que es solo con invitación, pero bueno, que hay también estas de, de, de OpenSea que se ve de todo, o sea, hay de todo. Y de seguridad, eh, yo creo que la, la, la seguridad que tú tienes al tener tu NFT es el, el, la dirección que se almacena, la dirección de los metadatos que se almacena en tu, en tu billetera electrónica. Esa dirección es la que te permite venderla eh, o transferirla. No hay más. Claro, por ejemplo, eso lo ves en otros lugares, ¿no? Como que se ha impreso, se ha convertido claro. en ropa, se ha convertido en como en materiales físicos. El tweet eh, que has mostrado quizás es más difícil verlo en la calle, pero una vez lo posees como NFT, puedes reclamar a toda la gente que lo está utilizando comercialmente de forma física... No, no pues, porque es como que es que vuelvo siempre a lo mismo. Yo digo, eh, eh, en el mundo del internet, eh, que es un mundo tan viral, tan grande, te puedes encontrar de todo. Y pues y este este gato eh, lo <coughs> es, es que lo veo una vez al mes. ¿Sabes? Cuando abro el Facebook y veo que alguien lanza un meme con eso o con la chica esta del Disaster Girl y ponerte a reclamar cosas eh, día a día es que no lo vas a hacer, no, no, no lo vas a poder. Pero lo que sí te sirve es de que si el día de mañana se está eh, eh, creando una, una, una NFT con el archivo que tú has creado, tú puedes reclamar para que eso sea eliminado. Hay una página que se llama EtherScan que escanea eh, todos eh, los activos para que no se hayan duplicados. Hasta, hasta el día de hoy no ha habido ningún juicio que reclame la propiedad intelectual de otro eh, eh, NFT. Pero que, que, que pasa igual en el arte tradicional, que la, la Mona Lisa la tiene mi padre en, en su oficina, pero el lienzo de Da Vinci está en el Obre. y lo que vale es el lienzo, aquí lo que vale es el sello que se hizo en, en, en la red, el sello criptográfico, la NFT, demostrable con tu billetera. El tweet de, de Jack Dorsey, si yo lo compré, significa que, que, que Jack Dorsey me, me, me, me vendió con su billetera electrónica y que lleva la firma de él. Y aquí se abre todo el mundo, porque en, en el metaverso se están a, a, haciendo galerías para que tú entres y puedas ver el arte de, de, de, de otras personas, que si tú eres un coleccionador, Tú puedes invitar a todo el público para que vean tus obras, que son tuyas, y que tú las puedes demostrar con tu billetera. ya Después de haber visto cómo se crea una NFT, tenemos el, eh, muchas páginas, eh, como, como Sonrarible, OpenSea, SuperRare eh, que podemos eh, eh, eh, utilizar. Si quieren saber de, de, de datos más técnicos para eh, para saber cómo funcionan la, las NFTs les recomiendo la Biblia de OpenSea, la Biblia es, eh, te habla de todos los datos técnicos y operativos de la red eh, y ya está esto eh, va a ser el, el, el, el principio del metaverso eh, donde todos podamos compartir nuestras imágenes eh, Así como hay eh, arte que, está, que ha sido creada con, con pincel, arte que ha sido creada con, con una tablet, hay arte también que está siendo creado por algoritmos, estos son los Bored App Yacht Club, que son diez mil avatares de, de simios, así como lo ven, cada uno con su raza, cada uno con, con, con algo distinto. Lo compró Stephen Curry, el basquetbolista, y lo tiene en su, tweet, en su Twitter. Steve Aoki también ha comprado uno, por 180 mil y pico de, de dólares y lo tiene en, como perfil. Kaigo, el DJ también lo hace. ¿Por qué pongo esto de aquí? Porque el día de mañana Twitter va a verificar eh, NFTs eh, en forma de avatares, para que tú puedas de una u otra forma como que eh, eh, eh, decir que este soy yo, a pesar de ser un avatar o a pesar de ser un simio, pero este esto soy yo y esto es mío. Esto abre, eh, eh, y con esto termino, a, a, a un mundo que es el, el metaverso, que es la web 3.0, el internet inmersivo, eh, en el que se van a utilizar las NFTs para poder comercializar, para ese internet de valor que se va a crear. A través de las NFTs venderemos, compraremos y viviremos eh, muchas personas, sobre todo los artistas y sobre todo los creadores digitales. Nada de esto hubiese pasado a día de hoy. Todo esto está pasando por la transformación digital que sufrimos gracias al COVID. Esto hubiese pasado en el 2030. Todo esto que estamos viendo la las NFTs, o en el 2040. Pero ¿qué pasó? Que el confinamiento nos encerró y nos transformó en seres eh, digitales, en, en, en esa cultura digital que estamos viviendo ahora, tan necesaria para poder sobrevivir. Nos encerraron y, y vimos que podemos eh, subsistir en un mundo digital y a raíz de eso se está creando el metaverso para que no salgamos de nuestra casa y para que todo se pueda eh, negociar sin la necesidad eh, de, de, de esa persona de por medio, sin la necesidad del Estado, sin la necesidad de un banco, del notario o de ese doble gasto y que pueda ser algo directo a directo con la gente. Es lo que he dicho, la forma más clara de, de que se está democratizando el arte y sobre todo la, la, la cultura y cuando se cree el metaverso creo que veremos eh, una, la forma más clara de esto de aquí. El arte es arte y siempre ha estado disponible en casi todas las formas ilimitadas y las NFT son una muestra de ellos. Muchas gracias.